como que bailas tipo lo comía no hasta allá de algo raro lo que yo creo que después nosotros aquí se van a pensar y van a decir Va lo hacen para sacar trabajo y encima hay lo que tienen que aprender a hacerlo, a pasarla bien no? Yo soy entrevelado, mi madre es mestiza. Ah, sí. Mi ah, madre mira. es mestiza, mi padre es gallo y yo soy entrevelado. <risa> no. Pero me llaman el cubanito. El cubanito. ¿El <risa> cubanito por qué? No, Alicia, no, por favor. Eh, por algo, en la comida. No. No, no. Yo qué sé, digo, le gustará por algo, ¿no? <ríe> Lo vamos a dejar ahí. Por algo, por algo. No sabemos el qué. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. <ríe> bueno, vamos a ver los tatuajes que tienen nuestros compis. Aquí vemos que tienes uno detrás de él, que es una mariquita, puede ser. Luego ah. tenemos. Este es chulo, ¿eh? Y este que pone family. 10 veces, my life. Porque es de los viejos ya. Claro. Ah, vale. Ah, está chulo. Abuelo. Abuelo abuela. Ah, mira. Ah, qué guay, eh. Muy chulos. Jolín. Aquí tenemos los status de cristian Ali, ¿tú tienes status? Por lo que vemos en el brazo, a ver, ¿qué tienes? ¿Un sí, ángel? A ver, este, este es el último que te has hecho, ¿no? ¿Sí? Este que es que tiene que ver, la familia, ¿no? Eh, Irlanda. Un, un mapa de Irlanda, ¿por qué? Por oh, Luisa. ¿Eh? Pájaro y una amiga. Una amiga. La ahí. ¿Y Irlanda, Irlanda por qué? Porque he estado cuatro años ahí estudiando. Ah. Luego, ¿qué más tenías? Un ojo. Un ojo. Por tu madre. Claro. ¿El después ¿Te el de ¿Le de gusta de la la mano? rezar? Sí. ¿Te gusta rezar? eres católica vas a la iglesia Por eso me lo he dicho, pues, no, no. no a ver qué más aquí después, un ángel un why not why not porque ¿Por qué no? siempre porque no una rosa en fuego después una este cara no es un ¿no? Tatu, es una cara pero ves el humo del está formando un porro. no es nah. un cigarro ah nah, vale <risas> pero este el humo del cigarro es otra cara no sé si se aprecia no es otra cara dándole un beso vale. y este es bueno, el nombre de mi madre y el mío en griego. Aleteia, Aliteia. Aleteia. aleteia. Ah, muy bueno, la Yaya nos ha traído unos crespés típicos de aquí de la isla, de Mallorca, que son como galletitas, así que vamos a comerlas aquí entre todos. Ay, papi. ¿Qué es la de estas cosas me, oh, me pueden, no me Yo si quiero, el caballo y la flor Hay sorpresa Si, sí, mordero, ¿tú? mordero fuerte Tiene un hierro adentro sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, Bonísimo, ¿o no? Sí. rico, ricos. bueno vale Ya, ritmo, ya, ¿eh? face, que se han terminado eh,